A poco más de dos meses del inicio del programa de asistencias personales para personas con discapacidad severa, el Programa Nacional de Discapacidad del Mides decidió reforzar la difusión de esta posibilidad, ya que las inscripciones que se vienen registrando son de un volumen menor al previsto. El pago de una partida para asistentes personales es un beneficio previsto por la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para acceder al servicio, la persona con discapacidad debe encontrarse en una situación de dependencia y cobrar pensión por discapacidad severa del BPS. La asistencia personal es una ayuda profesional que se acuerda con el beneficiario, con quien se diagraman las tareas que implica esa asistencia, las que pueden ir desde el aseo personal hasta el desempeño de un trabajo. Esto yo creo que a medida que se, que se vea, que se vean las personas con sus asistentes en, en el supermercado, en el trabajo, o mismo que la familia vea en su casa, creo que va a generar una, una... Eh, sensibilidad diferente. ¿no? Ya dejamos de pensar en, en la discapacidad como alguien que hay que cuidar este, porque está enfermo a eh, pasar a otro modelo que es bueno alguien que necesita una asistencia para poder tener autonomía que en definitiva eso es, es el fin, no ese es el espíritu de la ley. Este programa ha tenido un impacto importante en la vida de las familias tanto de las personas con discapacidad como de sus cuidadores principales, generalmente familiares. Pero además, la novedad de la presencia de los asistentes es para muchos jóvenes la posibilidad de otro oído y otro hombro en donde descansar muchas cosas, entre ellas las alegrías. ¿Qué haces cuando viene tu asistente personal? Sí, hablo, le, le, le miro revistas con ella, eh... jugando, hacemos chistes... Hacemos chistes, eh, eh, escuchamos música, bailamos. La familia de Vanessa asegura que si bien falta mucho para hacer, ya que vivimos en países, ciudades, barrios y casas que no están diseñados para integrar la discapacidad, este programa implica la apertura a nuevas posibilidades para cada familia. En la vida de ella fundamental, y en la mía más que fundamental, es ¿no? importante. Yo, por ejemplo, no, no puedo hacer mucho peso, llevarla al baño, de repente se me ocurre llevarla caminando, Yo, no llego al baño tengo que parar. ¿Ustedes estarían abiertos a, a que hubiera más horas de asistente personal? Eh, sí, pienso que sí. No, tanto, un montón de horas, digo, pero de repente que tengamos que hacer un mandado. A veces, por ejemplo, queremos ir, uh, cobramos, bien de casa, ¿no? Eh, cobramos, vamos a hacer un surtido, vamos a la tienda inglesa, vamos hasta el Yang. Y no podemos salir porque solo nos podemos dejar. Para iniciar el trámite, el beneficiario o su representante legal debe comunicarse al teléfono gratuito 0800-3223 de 8 a 20 horas. Allí se registran datos y se agenda una entrevista en la que se evalúa si es pertinente o no este beneficio. Si bien Pronades estimó que más de 3.000 personas podrían acceder a este servicio en Uruguay, hasta el momento se registraron 1.600 solicitudes. Lo que está estipulado son 70 horas globales mensuales, esto es en arreglo familiar o personal con el asistente o la asistente el, el salario líquido son 6 mil pesos, lo que recibe la persona y todas las retenciones a lo que son aportaciones al BPS, al Banco de Seguros al FONASA, todo eso es retenido directamente por el BPS, no hay que hacer otro trámite, y lo que sí es una prestación, que es el beneficiario es la persona con dependencia severa, pero eh, cede para que se directamente se le pague a al asistente, cuestión de que no tenga que tener ese trabajito, digamos, este, de gestión administrativa. El beneficiario o su representante legal son quienes presentan al eventual asistente, que no tenga lazos familiares. Sin embargo, Pronadis habilitó un registro de asistentes para que nadie se quede sin este beneficio tan reclamado por las organizaciones vinculadas a la discapacidad.